Una vez visto todo lo anterior, en esta meditación profundizaremos y trataremos de entrar al plano astral. Si no has visto las otras meditaciones, te recomiendo que las veas para entrar a esta meditación con fuerza. Estarán en la descripción. Ahora es turno de entrar al vórtice. Una hermosa experiencia de energía, vida y conexión con tu divinidad. Esto hace subir tu conciencia a otros planos espirituales. Relájate y déjate absorber por la experiencia. Además de visualizar, trata de profundizar más y más. Hoy entraremos a el plano astral. Trata de sentir cómo se estaría viviendo ese momento. El sentir es una fuerza poderosa que impulsará la visualización aún más para provocar la experiencia. Recuéstate en tu lugar de práctica y cierra tus ojos.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 especie de proyección que viene desde el espacio. Sabes que es el momento de separar la conciencia de tu cuerpo. Esta luz te guiará una luz blanca azulada con destellos amarillos en los bordes. Por encima de ti, en línea recta hacia el espacio, a lo lejos, está un sol incandescente enorme. Es el que proyecta este embudo de luz hacia ti. Sientes pequeñas sensaciones de que comienzas a subir, como si la luz te absorbiera. Solo déjate llevar. Te sientes cómodo. A gusto y listo. Para emprender el viaje. No hay nada que temer. Solo hay paz, armonía y tranquilidad. Todo está bien. terminar el viaje estarás de nuevo en tu cuerpo. Si alguna vez hay un impedimento a la práctica, utiliza este sol para eliminar cualquier obstáculo. Tu cuerpo astral Comienza a subir poco a poco, cada vez más y más. Siente cómo tu cuerpo físico va quedando atrás, lentamente. Visualiza cómo se van desprendiendo tus dedos y tus manos. Luego tus pies. Tus piernas. Y tu cadera. Ahora tu torso. Estómago y pecho. Despacio. tu cabeza. Este es el lugar donde se genera más tensión. Relájate por completo y déjate absorber por esta luz. Relájate. Déjate llevar por una profunda relajación. Se separa tu cabeza. Todo esto es natural. Relájate. La luz te empieza a absorber más y más, a jalar más hacia afuera, hacia arriba, como un imán. Sube. Sube. Sube más y más. Elevas cada vez más tu cuerpo. que te conecta con el sol radiante que se encuentra ahí. Sube. Asciende por este túnel de luz. Es la energía divina. El infinito. La expansión. El origen del amor. Sube más y más. Eres más que tu mente. Eres más que tu inteligencia. Estás conectado al amor universal, al cosmos. Eres una conciencia conectada al infinito. Sigue subiendo. completamente protegido por la luz que irradia este centro cósmico. Es como una espiral de energía vibrante que proyecta su luz hacia ti... Parece... Como un paisaje... Del universo... Del cosmos... Eres conciencia pura... Te integras cada vez más... Al universo... Tu cuerpo va quedando completamente dormido, tu conciencia trasciende, tus pensamientos se apartan, quedan atrás. Ahora eres la libertad en su máxima expresión. alegría y el amor te rodean. Sigue subiendo más y más. Cada vez estás más cerca de este universo. Sube. Sube. Sube. Sube. Siente cómo esta luz proyectada hacia ti tiene una vibración. Que resuena en todo tu cuerpo. Emite pequeños destellos multicolores, como los del arco iris. Sube. Elévate. Continúa deja tu cuerpo físico. Este es el punto cumbre, deja tu cuerpo, relájate profundamente. que te separas y te elevas. Entrarás en un viaje astral. Haré un conteo regresivo y al llegar al uno te relajarás como nunca. Y subirás a tu cuerpo astral. Suéltate. Suéltate. Suelta. Profundo. más profundo contemplas la habitación desde lo alto flotando te sientes seguro y estable estás completamente seguro tu visión es clara observa tu cuerpo Ahí está. Y estás escuchando mi voz desde las bocinas o tu teléfono. Todo está bien. Sal y explora. Hazlo. Si te encuentras en el plano astral, Solo continúa. La grabación terminará, pero tú continuarás e ignorarás mi voz. Al regresar recordarás todo y estarás cargado de energía. Si aún no estás dentro del viaje, intenta ir más profundo. Mantén la idea de que subes más y más y te separas de tu cuerpo. Que esto sea el último pensamiento antes de quedarte dormido. Continúa con tu viaje interior es algo maravilloso